Bueno, hola, esta es la segunda parte de la explicación de hoy. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, que era, pues, cuáles son las dificultades que podríamos tener si tenemos un, una baja visión. Y, y comentamos que lo más importante es la pérdida de agudeza visual, es decir, la nitidez con la que vemos las cosas, lo enfocado que vemos las cosas, para eso... Va a depender de que estemos más o menos cerca y de que el tamaño de la letra sea más grande o más pequeño y el contraste. Cuando el problema es de agudeza visual, normalmente tenemos que ponernos más cerca y ampliar los tamaños de la letra. Normalmente nos suelen pedir a un tamaño de 18 o 20. ¿De acuerdo? Pero otros problemas son de campo y esto no lo expliqué mmm, del todo bien en las diapositivas anteriores. Campo mmm, hace referencia al, al espacio que podemos llegar a ver, ¿no? Entonces, pérdida de campo, de, de espacio visual, ¿vale? Eh, digamos que hay dos tipos de campo, el, el campo central, lo que se ve en el núcleo, ...y el campo periférico, lo que podemos ver alrededor. Lo que yo en el otro diapositiva expliqué era el campo periférico, ¿eh? Lo que podemos ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y en cambio, en el campo central se refiere al núcleo. Eh, y ahí era cuando lo que comentaba de la degeneración macular asociada a la edad... ...que se suele ver un punto negro en el centro... ...y por ejemplo, si estás leyendo, hay una frase... O sea, una palabra cortada con el punto y otra palabra. Entonces, tienes que ir o, normalmente moviendo la, la cabeza, ¿no? Lo cual es súper incómodo. Y en este caso, entonces, el, digamos que el recurso de la estrategia no sería eh, aumentar el tamaño de la letra, sino todo lo contrario, reducirlo para evitar que nos coja el punto negro ¿no? ahí en mitad de, la, de las palabras. Bueno, vamos viendo más clarito ahora. Bueno, las, patas, las enfermedades más frecuentes que producen baja visión, pues cataratas, miopía, retinopatía, ¿vale? Nos hacen tener dificultades para ver los detalles de los objetos, para ver de cerca o de lejos, para ver objetos poco contrastados, para ver colores que no estén pues muy resaltados y problemas con las letras y objetos pequeños a veces, no, pero también puede ser lo contrario. Mirar esta diapositiva. Prestar atención, esto sería la visión normal. Lo veríamos así. Este es el Taj Mahal. Curiosamente, no me acordaba de esta imagen. Estuve estas esta Navidades, ¿os acordáis? El fin de año me cogió allí. Es una cosa espectacular. Mucho más bonito que lo que se ve en esta imagen. Visión normal. ¿Qué pasaría si tenemos problemas de agudeza visual? pues la imagen iría perdiendo nitidez y enfoque. Cada vez lo veríamos peor, con menos detalle, hasta que todo se convierte en una mancha borrosa y solo veríamos eh, forma y finalmente luces. ¿no? Lo mismo se con un texto. Eso sería una persona con una agudeza normal, agudeza visual normal, que ya sabéis que es superior a 0,3. En cambio, si tuviéramos un problema de agudeza visual, iríamos perdiendo foco. Nos costaría cada vez más leer, ¿no? hasta que solamente se ven manchas. Esto ya sería pues un ceguero oficial. Bueno, pues si tenemos problemas de agudeza visual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si os dais cuenta, cuanto más grande pongamos la letra, más se va a ver. Mirad que la letra pequeñita no se ve, pero si lo hemos hecho grande, con el mismo grado de nitidez, se puede ver, ¿vale? Esa sería la estrategia para problemas de agudeza visual. Vamos ahora a las enfermedades de campo central. Las enfermedades que lo producen son, hay algunas extrañas que ni conozco, la que yo decía de generación macular asociada a la edad, DMAE, maculopatía, patía significa enfermedad, enfermedad de la mácula, la mácula pues son la célula una zona que hay en la retina, en la parte posterior, miopía magna, escotoma, yo, bueno, yo hay enfermedades no me meto, no entiendo. Son personas que, con lesión en la parte central de la retina. La lesión está en la mácula, zona central de la retina. Eh, conos y parte del ojo con mayor capacidad para diferenciar detalles. ¿vale? En la retina suele haber dos tipos de células, conos y bastones. Cuando el problema está en los conos, lo que tenemos problema es para diferenciar los detalles. ¿De acuerdo? Y el problema está en la zona central central de la retina, que se le llama mácula. Vamos a ver eso en qué se traduciría en la, vida, en la vida real de estas personas. Pues si yo tengo problemas en el campo central, me va a cost... voy a tener problemas para leer letras pequeñas, para escribir, para reconocer caras, para realizar actividades de la vida diaria, para ver televisión, leer paneles, nombre de calle... vale cuando tengo un problema de campo central, eh, voy a tener sobre todo dificultades para las actividades de la vida diaria, muy parecido también a lo que pasaba con la, agudeva, la agudeza visual, pero por esta razón, que yo creo que ahora se verá más claramente. Si yo tengo problemas en el campo visual, mmm, voy a tener dificultad para la motricidad fina, actividades de la vida diaria, pero no para desplazarme eh, normalmente, ¿no? Y tampoco si leo con letras de gran tamaño o palabras con corto número de letras. Ahí lo que decía de que si se ve el punto negro, pues cuanto más corto sea el número de, de letras, mejor, ¿vale? Yo pensaba que había que usar la letra más pequeña, pero se ve que sigue, seguimos usando como estrategia letras grandes, pero con poco número de, de letras. Bueno, vamos a verlo claramente. Mira, este sería el problema, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos problemas, hemos dicho que el la de campo central eh, es un problema para discriminar detalles, por lo tanto si es un problema si mirar a la agudeza visual vemos desenfocado todo y, y en medio una mancha que lo borra todo, es como si hubieran pasado una goma entonces si, si las si la palabras, por ejemplo aquí, pues se comen, si fueran palabras de menos letras pero eso es muy difícil entonces entiendo que se puede ampliar o incluso reducir, en cualquier caso tendría que estar moviendo la cabeza de un lado para otro. Vamos a verlo con una imagen, pues lo mismo, yo tendría que estar desplazando mi vista para, para ir viendo, ¿vale? Hay un problema el campo central de agudeza más la mancha borrosa en el medio. Y la pérdida de visión periférica, las patologías que lo suele producir, la retinosis pigmentaria y glaucoma y atrofias ópticas. Y va a depender de las condiciones de iluminación ambientales. De día no tendremos muchos problemas, más bien no tendremos problemas, pero de, de noche eh, sí, vale porque se verá peor. Dificultad para desplazarse, para calcular distancia, para detectar riesgos, poquetes, obstáculos... Para localizar los puntos de referencia, os acordáis, semáforo, punto de interés y bueno, pues ya os digo, pues si tanto si hay poca luz o si hay una luz muy contrastada, pues también nos va a dar dificultades. En cambio, para las actividades de, de la vida diaria, pues no, no, tienen, no tienen dificultad, porque sí pueden ver y discriminar detalles. Vamos a verlo mejor, por eso me gustaba este PowerPoint, porque se ve muy clarito, ¿vale? Aquí es al contrario que en con el campo central, aquí se pierde información de la, del alrededor y si vemos el centro, lo mismo. Eh... Bueno, pues esto va de mayor pérdida, o sea, menor pérdida de campo visual periférico a mayor pérdida, ¿de acuerdo? Esto serían con respecto a un texto pues imaginaros, tienes que estar moviendo el papel continuamente para poder, para poder leer o sea, totalmente agotador por eso al final pues, necesita recurrir al tema del, del braille que al final ellos lo aprenden lo saben escribir lo pueden deletrear y leer perfectamente y nada, hasta aquí la, la presentación quería mostraros que eso simplemente que tengáis en cuenta que no todas las personas ciegas son iguales, que va a depender del grado de deficiencia visual, que reducimos en dos, ciego total o ciego oficial, agudeza visual menor de 0,1 y campo visual de, de un grado, y baja visión, que es cuando tienes menos de 3 en agudeza visual, 0,3 en agudeza visual, y 30 grados de visión de campo. ¿De acuerdo? Eh, en función de que el problema sea de agudeza, de campo central o de campo periférico, las dificultades van a ser diferentes. Agudeza y, camp agudeza y campo central, pérdida de detalle y, por lo tanto, neces van a tener problemas para la actividad de la vida, de vida diaria, pero no tanto de desplazamiento. Por lo tanto, por a lo mejor, las técnicas de guía evidente con ellos no serían necesarias eh, ¿De acuerdo? Eh, tan necesaria. Y, y normalmente lo que se tiende es ampliar la, el tamaño de la letra, a poner más contraste y a, a usar ayudas eh, técnicas, eh, tiflotecnología como las lupas, ¿no? eh, luces eh, y trabajar con los contrastes. Normalmente ponen el fondo negro y la letra en blanca, tamaños grandes. En cambio, cuando el problema es de campo periférico, no tiene problemas para actividades vida diaria, para leer, para hacer eh, pues actividades con, con las manos, con de motricidad fina. Pero sí van a tener problemas en desplazamiento, pero sobre todo en, en, en momentos de baja luminosidad como la noche. Y bueno, pues es, esto es todo. No siempre todas las personas ciegas necesitan el mismo tipo de apoyo. Hay que saber... El diagnóstico, eh, la enfermedad, eh, para que tienen dificultades y problemas y adaptar las estrategias y la intervención a, a estas personas. Por ejemplo, ¿quién necesitaría una, un técnico de guía vidente? ¿Cuál sería la respuesta? Exactamente. Personas con problemas de campo periférico. ¿Y quiénes necesitaría que se le adaptaran? Pues la, el tamaño de las letras, que se le, se, se le adaptaran recursos y apoyos, por ejemplo, para identificar colores, ¿vale? Hay unas maquinitas que te pase, te dice marrón, rojo. Siempre que haya dificultades para la vida diaria, pues habrá que buscar sobre todo productos, productos de apoyo. Tiflo, tecnología. Bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado.